Te presento la nueva serie de viajes astrales guiados, el entrenamiento perfecto para realizar un viaje astral. Consta de cinco meditaciones, vibración y traslado de conciencia, visualización astral, el sol interior, el vórtice de luz, otras realidades, todo lo que necesitas saber para tener una experiencia astral, todo totalmente gratis. Si te interesa la serie, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas este magnífico contenido de gran valor espiritual. Pronto se estará publicando una meditación guiada diaria hasta completar la serie. Espéralo.